Eh, contamos cómo surge la idea de realizar esta película y qué es lo que buscas contar al público. Bueno, son dos momentos diferentes. ¿Cómo surge la idea de hacer la película? Eh, no hay una estrategia, surge directamente. O sea, un poco en la película estaba eh, superado por mi vida cotidiana y mi nada. Thank yeah. para publicar eran sus primeros años en Argentina. Pero después me estuve encontrando cosas mías personales que estaban eh, un poco digamos, silenciadas. Eh, que van apareciendo durante la película? y entonces no hay una sesión de esta película. Bueno, nosotros te preguntaba cuánto tiempo tu a estar a tener ¿Cómo no fue ese proceso? La película me llevó, me llevó cuatro años más o menos, más o menos empezó en el 2018, con el viaje a Brasil a publicar la partida de... al que realmente, eh, realmente que mantuvo más las apariencias la de lo que yo pensaba ¿no? <risa> antes de entrar a hacer esa película. Había más secretos en mi familia de lo que yo veía. Y yo estoy estudiando en la película, la película discurso. ¿sí? Entonces me parece que estamos todos, de alguna manera, unidos por un lazo. Una niñada, que es de una tradición social más humilde, eh, con sus problemas, con sus cálidas, eh, con sus ganas de salir adelante, y bueno, claro. los premios son todos los medios en momento. De alguna manera fue hacerse recorrido y después de la finalización de la realidad, ¿cómo se puede a hacer un documental sobre la propia liberal? Porque en realidad estaba lo que de fusión, hacer un documental y poner la vida nueva en es fuerte, lo que es arte, desarrollar consecuencias, estudia. Al, como que estoy en un momento donde ya no, ya no me importa nada, o por lo menos estaba en ese momento cuando decidía si la película, Si está ahí, me estoy poniendo cosas, obviamente hablé con la gente que se iba a exponer, preguntándole, ¿No, ¿vos realmente querés hacer esto? ¿Por quién? Porque bueno, yo, hace 20 años, cuando viví en España, mi madre con 60 años empezó a ser inmigrante se vino a mi casa a vivir en España. Con, con chicos jóvenes que tal vez tenían sus rasgos nazis, y ella era se la señora mayor, que era soportar todo eso, cantó en la calle, digamos. Eh, y yo en ese momento quise, quise un poco reflejarse ese momento de ella, pero no pudimos. O sea, yo le, le dije y me pareció que había una cosa de la relación madre-hijo que, que no era el momento, y ella ahora lo pues, entendió, a pesar de que ella ahora aparece en... en este, y de las cosas que ella está muy convencida, es también el momento de ella, no es solamente que yo quiera explorar mi vida. Toda la gente que tengo a mi alrededor tiene que confiar en mí, quiere también pensar que digamos, tiene, tiene que confiar en mí y sentir que esto es sanador para todos, digamos. O sea, eh, yo no sabía que había secretos eh, en mi familia previos a mi nacimiento, que la película, que por ahí no son tan trasfundente, digamos, creo que eh, lo importante acá es que cada punto de vista es único y mi historia no es particularmente, no es particularmente más dolorosa que la de cualquiera de los que están acá. O sea, eh, probablemente sea menos es dolorosa. Este, y, y, y lo que importa es el punto de vista, lo que importa es que yo me sumergí, fui el fondo, vi que pasaba y salí para contarlo. Me parece que cualquiera que lo haga, que lo haga de corazón, va a ser un este, viaje que a otro le va a servir. ¿no? Una pregunta: eh, al ser una película documental sobre tu vida, es una película de autor, pero ¿a qué público iría dirigida? Es una buena pregunta, no me importa que qué público haya dirigido, en realidad está bueno hacer una película, es muy difícil ahora, estoy diciendo esto en un contexto que no me ayuda. Pero hice una película sin estrategia. Yo tengo muchas películas hechas. Si hubiera querido ir el público, si hubiera querido que la película esté en seguramente hubiera gustado un dispositivo no usaría, en los, pues, no usaría cosas ya muy vistas. Pero en definitiva no me importa, porque si en realidad yo lo quiero conectarme con algo profundo mío, ¿qué me importa? La formalidad del que lo vaya a ver. El que quiera buscar en esto algo innovador probablemente no lo encuentre. Yo no busqué eso. Eh, busqué eh, algo que no sabía que él, y en ese no saber que él que es, me parece que hay, hay un valor agregado. O sea, no te estoy mintiendo, claro. yo sé lo que me parecía en el momento. Yo quiero volver un poco a los secretos que descubriendo a la medida que hacías la película. Quiero consultarte si alguno de esos secretos te puso el jaque, y obviamente la película ya la hiciste, pero digo, que te hizo dudar y que ¿no? o fuiste plenamente genuino en esta, en esta película? Eh, no, yo creo que fui plenamente genuino. Lo que me hace sentir que fui genuino, de sí. pero fue es sentir que sufrí en el proceso. O sea, para mí, agarrar las fotos de mi hermano, o sea, primero ya ver las fotos familiares que yo tenía y aunque no las peleaba, eso ya fue un paso adelante. Después, eh, pensar en, en una continuidad de mi hermano más allá de la muerte y un diálogo con él hoy, ¿no? Que no eh, todas estas cosas me, me ponen en el trabajo, o sea, todo el tiempo a dejar eh, eh, el pensamiento de dejar el proyecto sin descubro. De dejar el proyecto. Claro, te descubriste algo que dijiste. Mejor a uh, no, no, o sea. Nunca no, no pensé en dejar el proyecto. Nunca no, no pensé en dejar el proyecto. A eso me refiero a poner que... no, de poner el No, el único proyecto que dejé, como cuenta la película, es el proyecto de un que de la Fiscalía Comunista, producción mía. Pero. Nunca no, no pensé en dejar el proyecto. Pensé en exponerlo aunque salga mal. O sea, ahí estaba, digamos, no, no. No es un paso adelante en mi carrera como cineada, mucho menos. Es, es, es algo que tenía que hacer, que fui... Bueno, creo que todo. En, en, en definitiva, si uno digamos, lucha con todos estos movimientos de vientos y hace películas, no es empujar, no no hay... Que, no sé yo, las retribuciones son, son relativas y hay que reclamar mucho, pero no, nunca pensé en el Siempre Sino que pensé en Además, cuando uno tiene.. Cuando, cuando el instituto le da un mínimo un apoyo, uno está, está obligado a terminar ¿no? Pero no, eso, ¿no? ¿Eh? Y con respecto a la película terminada, vos te referís a comunidad grazi y a una comunidad que se si suicidía ella también se busca fuera ¿no es cierto? Eh, Ellos vio el, el, el, la película ya terminada. ¿Quién lo que resaltó? ¿Quién dijo la tienda a la cual ella pertenece, no? Porque ahora vive en Argentina. Ella vive en la Argentina, pero la, la, gente, la gente de Brasil no la vio en la película. Eh, Nos gustaría mucho llegar al público brasileño, pero porque ahora no tuve la oportunidad. Eh, no, ella creo que todavía no, no sé, le impactó mucho, digamos, porque realmente es una, es una chica reservada eh, y tiene una cosmovisión ante el mundo. Eh, que uno la puede, la puede tomar en una charla de golpe por medio, o como le como le dije yo, que es escribir lo que pensaba que tuviera, que para ella fue como todo un porque ella antes, unos meses antes, tres o cuatro meses antes de, de, de venir de Brasil, yo le, le di un ejercicio que era escribir una canilla y media de cómo es la relación, bueno, no le dije cuánto, pero ella escribía, siempre escribía una canilla, una canilla y media o dos de cómo era su relación con su mamá, con su papá, con su abuela, eh, y eso también le empezó a remover cosas de su vida antes de venir. <tose> y siguiendo tu comunidad, ayer cuando salía el festival internacional de disco, se hablaba de esta película, de tu película, ¿cuál es el de película que para disparó como director que llegar la esta película, a ver, que esté dentro de la comunidad LGTB que te o es otro que en el cual vos te lo planteaste cuando estás acostumbrado a película? No, no, no, no, no, tuve una, no, tuve una estrategia, no sabía a dónde iba a ir a la película. Eh, creo que no, no respondí tu pregunta. Creo que no. sí. <ríe> sí. Lo que quería es contar, y que ayer lo que se decía, que se escribía dentro de ese placo si esa es el eje o vos como director tenés otro la más allá de la comunidad de de de No, claro, hay un montón de ejes que tiene la película, digamos, la película, y es que básicamente son las relaciones familiares, Fox, y, y, y digamos, lo LGTB está más allá, digamos, de. Eh, sí pienso que Gracie, no solo por su condición del LGTB, viene de viene una situación de opresión eh, y de. Y es, me parece que muy difícil la vida para la gente de la isla, eh, que tiene muy pocos medios, eh, bueno, en dos sentidos, ¿no? muy poco acceso a muchas cosas eh, y, y esa opresión que se da allá también tiene que ver con, con una ignorancia que, que parte de, casi de la Claro, Una no, claro. no, sí, sí, sí. situación digo, bueno, de Una situación política. ¿Sí? ¿no? Claro. Claro, entonces, como dijiste en la película, vos no dar tips para resolver, por ejemplo, la situación de tu problema, pero quizás la gente se vea reflejado y lo lleve a pensar, ¿no? y a decir, y a no discriminar y hacer como, a ser como su abuela de ella. La ella no, la, claro, la gente Claro, sí, lo de, lo de no dar tips es porque, bueno, uno está dando su cosmovisión y cuando uno da su cosmovisión parecería que uno da consejos de vida. Entonces por eso me tomé esa parte como humor y decía, bueno, bueno, mira, lo importante es tu cosmovisión. Yo, esta es la mía. Yo lo que traté de plasmar en la película es la cosmovisión de Gracie y la cosmovisión mía. La cosmovisión de Gracie vista desde un punto de vista, desde ah, la interioridad, eh, Está muy bueno el análisis que ella hace de su vida, y después me vive de, de la pelea de frente, la, teniendo en la vida cotidiana, conviviendo conmigo. Bueno, nada, me vi en una situación un poco complicada, pero creo que como familia de alguna manera lo resolvimos. ¿no? Eh, de hecho, mi mujer le tiene que ponerlo los frutos, como si fuera una madre en un determinado momento, incluso eh, ella pensó: Bueno, voy como la bruja. Película, pero bueno, hay un impacto previo, es decir, incluso yo también digo: bueno, no me importa digamos, cómo, cómo, cómo se me vea, si en un momento juego del juego de bueno, en otro de malo, si me divinizo un poco, si me río un poco de lo mismo, es mi condición, digamos. Igual creo que es interesante las dos historias como se intercalan y juntos se común en esa tierra. Creo que ahí hay una riqueza de la, la, la cumplimenta. Claro, también fue una manera de asentarme en lo que es mi nueva familia, ¿no? Estar de tres familias, casi un poco de la primera y de, de la última, de estos últimos diez años, pero bueno. Eh, sí, una sesión de terapia, pero creo que puede ayudar a otros a, a ver cosas propias, ¿no? No se sabe que se si te haya muerto un hermano, una hermana, no, no importa, digamos, esa, ¿Tú puedes hacer una mínima referencia acerca de, de, de tu desafío con respecto a la escena? ¿no? Sí. ¿Me gustaría profundizar pues, un poquito ahí, saber un poco cómo fue ese desafío? No sé si fue la primera película en la cual estuviste acá, para ver en una línea de lo la película, pero me gustaría profundizar pues, en eso. Bueno, ¿viste? yo creo que a veces en una familia a, eh, cada, a cada uno le toca un problema. Sí, claro. Entonces, con mi hermano era director de fotografía, eh, a mí, digamos que en este momento trabajo como guionista y muchas veces hice películas que como que me calzaron el rol, o digo, me lo puse yo, no sé, de bueno, yo eh, hago todo lo que siento en pero cuando no tengo yo no te cambio una lampalita, que cambia la lampalitas mi amor. Entonces, cuando se va una persona de la familia, aunque cada no termina ya sus familias y todo, que se reestructuran los roles, ¿no? Y sí, yo trabajo en esto hace 30 años, pero elito, por ejemplo, elito la figura esta en el yo y la anterior también, hace poco, ¿no? Eh, entonces, eso, me parece que es eso. O sea, como no, la flexibilidad es eso, digamos, yo que en realidad me pongo, me pongo el traje de. No te voy a decir intelectual, pero el guionista eh, que, que dice cómo hacer las cosas, de hecho, de repente te van a hacer una película solo y les están una película de cámara, donde eh, voy yo con mi cámara ahora sí, para que le faltan no nada por eso le estoy leyendo, le estoy informando que es así, para que le voy a un amigo, a un amigo de ceniza que, me que me explique cómo es eso, pido un tragadorcito prestado, o sea, todo eso es volver de la ceniza que nos da reinventarse de nuevo. Esta película también es eso para mí. ¿Cómo te sentís ahora, después de ya verlo terminado? ¿Cómo te sentís vos con vos mismo, en este paralelismo con ustedes de, de García? Ella mí dice en un momento que en, que en algún momento quería agradar a los demás y después se dio cuenta que no, quería ser ella. ¿A vos qué pasó eso de querer agradar a los demás? ¿Cómo lo sentís ahora? Como te, te sentí liberado, ¿no? Después de contar toda esta historia. Me parece que yo nunca estuve forzado a agarrar a los demás. De hecho, ya lo cuento: entre los 6 y los 15 años tenía todo el tiempo cara de culo y no me forzaba. Entonces, por ahí para mí sería un desafío poder a los demás. O en todo caso, se podría haber sido a los 15 años. Eh, no, no sé si me lo planteo mucho en esos términos de agradar a los demás o no pero sí que después de hacer la película uno vuelve transformado. O sea, después de exponer cosas, uno vuelve transformado y también limpiar cosas familiares, ¿no? Porque creo que hasta para, para mi madre, para, para, para mi mujer. Mi hija la vio de la película de lo sí, y le gustó, pero solo en la parte de, de mi hermano eh, se, se. cuando. La parte de, que ella llama la parte de la sangre, digamos, nos abrazó y no la podía dar. Entonces es tremendo como uno por el ADN, Pero yo desde que, digamos, después de haber pasado mucho tiempo en el hospital con mi padre, digamos, creé como una cierta aversión a los hospitales. Y después tuve que volver al hospital con mi hermano. Y, y es muy loco como viendo la función de la física y mi hija que tenemos por. Bueno, bueno, tenía bueno, recién cumplido 5 años, pero vio toda la película, una película para adultos y cuando vino la tarde de mi hermano, que ella lo conoció, pero no, porque tenía un año, se, se puso con la palabra pudo ver y ella creo que no quiere ver la película eh, por esa parte, vamos a hablar. Y lo mismo, bueno, con mi sobrino pasado en particular, para que lo haga de cuando sea haga. Muchas gracias por la película. Gracias. Muchas sí, claro. sí, Gracias. Claro. Sí, sí.